Bien, para comenzar, haremos clic derecho, Propiedades de documento, y haremos clic en color de fondo, y haremos en un color más o menos oscuro para que se distinga nuestra animación. Este. Cambiaremos la velocidad de los fotogramas, yo lo pondré por ahora 18, y aceptamos. Acá tengo unas cosas guardadas sí. A ver Primero crearemos Nuestro primer Mobi clip, Cuyo nombre será Snowflake Que en este caso Va a ser un pequeño copo de nieve Hacemos que en herramienta De lupa Acercamos un poco la pantalla para hacerlo bien pequeño hacer de color blanco Y sin contorno Mantenemos presionada la tecla Shift para mantener las propiedades y poder crear un círculo perfecto a ver, más o menos así a ver cómo se ve ahí está yo. podemos seleccionarlo clic derecho convertir en símbolo o para hacerlo más rápido lo seleccionamos y hacemos clic, o presionamos mejor dicho, la tecla F8 convertir en símbolo Bien, va a ser un clip de película y va a llamarse Snow, con mayúscula la S, Flake, con mayúscula la F, Snowflake, todo junto. Si por alguna razón ustedes llegan a tener la ventana de convertir en símbolo más pequeña, así, es que lo tienen en básico. Para poder agrandarlo, como lo tenía yo ese momento, tienen que hacer clic en avanzado. Debajo de cancelar, hacemos clic y así quedará. Es que en este caso vamos a tener que acceder al avanzado para hacer clic en exportar para Action Script. le Hacemos clic y aceptamos. Acá tenemos nuestro símbolo de nieve. Bien, ahora procederemos a crear otro móvil clip cuyo nombre será Control por ahora tienen que dibujar cualquier cosa en este no importa lo que vamos a dibujar ya que después vamos a eliminarlo para que puede ser un cuadrado círculo bueno para que vean yo voy a hacer esto este va a ser mi control hacemos clic F8 y el nombre será control clic de película y de igual forma que en el anterior Vamos a exportarlo también para ActionScript. Aceptamos. Y su nombre de instancia será Control-Mac. Bien, continuemos. Para que vean que esto no importaba, vamos a hacerle doble clic para irnos dentro de este símbolo. Y a esta cosa rara la eliminamos, lo que hay dibujado lo eliminamos. Nuestro control tiene que ser invisible. Va a quedarles un circuito en blanco, pero esto nunca se verá en la animación. Lo corremos. Bien. Para continuar, queremos, crearemos un tercer movie clip cuyo nombre será Ace. Haremos un pequeño rectángulo blanco, sin bordes. Y de un color blanco con alfa de más o menos 15-14. Para poner el alfa, hacemos clic en él. Vamos acá a la cubeta color de relleno. Y acá dice alfa. Hacemos clic en esta flecha y bajamos esta pequeña flechita. La bajamos para tener más o menos un 14. Perfecto. Bien, a este nuevo móvil clic lo llamaremos a ver cómo podemos ponerle ice. Que ice. Bien, también se exportará para ActionScript. Bien, aceptamos. Y su nombre de instancia será ice-back. bajo aceptamos por último ahora crearemos nuestro Buah, si ustedes quieren un objeto donde la nieve se pegará puede ser el donde se pegará bien yo en este caso ups, voy a crear un cartel rápidamente que va a ser de color marrón y con bordes negros Bien, algo menos así, que se yo, ponemos algo como, nah, mentira, este polo norte, le cambiamos el color, para que se distinga, vamos a poner un negro, y lo ubicamos, para que más o menos les quede. Mm, yo creo que ahí ya No importa, ustedes pueden hacer algo más lindo okay. Bien Lo seleccionamos todo Y Lo llamaremos bueno, Como ustedes quieran Total, el nombre no importa Yo le pondré por este caso Poster No se exportará para ActionScape Aceptamos Y su nombre de distancia Será Wreck y en bajo back. Esto al objeto que quieren crear deben ponérselo. Es muy importante. Bien. Ya estamos listos para poner action script. Yo en este momento yo ya lo tengo aquí. Pero bueno. Para que ustedes se adapten vamos a ver. Vamos a. Al primer fotograma. Acciones. Y pegan el código que les dejaré en el, la descripción del video. Bien, no contiene errores. Antes deben hacer esto. Antes de probar su película. Su símbolo Ice, si quieren, para que se pegue, tiene que estar dentro del movie clip póster. Por ejemplo, vamos a uh, Ice, lo importamos póster Tiene que estar dentro, recuerden, dentro, si no no funcionará ponemos ahí, y ahí quedó Se empezó un poco Ahí está Bien, todos los símbolos deben estar Control No Flake Y Polo Norte como último detalle si quieren podemos crearle un... pequeño... unos pequeños detalles con un poco de nieve, esto ahora proceden... ah, aquí está el error recuerden, acá me sucedió eh, como lo importé desde la biblioteca no tiene el nombre de instancia, chúscula. Son los pequeños detalles que hacen que a uno lo confunda. Bien, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Y recuerden comentar, puntear y por qué no, suscribirse.